Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es en la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones. Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia Sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte Colaboro en las tareas, pero nunca amo de casa